Respuesta ingeniosa Es con la escalera que le voy a dar Es con la escalera que le voy a dar